Habitantes del micromundo. Bee Wolf. Las avispas del género Philanthus son conocidas con el sobrenombre de lobos de las abejas. Y no es por capricho o casualidad. Estas avispas solitarias y excavadoras están especializadas en cazar abejas. Las capturan en las flores a las que las abejas llegan a succionar el néctar o recolectar el polen y les inoculan su veneno mediante el temible aguijón. Esta picadura no mata a la abeja, sino que la paraliza. Una vez capturada la presa, la avispa la lleva al túnel que ha excavado en la arena y la introduce en alguna de las varias cámaras subterráneas. Y coloca un huevo del que nacerá una larva que dispondrá de alimento fresco durante todo el proceso de desarrollo de la larva de la avispa, puesto que la abeja se mantiene con vida.